A continuación os vamos a comentar cómo realizar un correcto lavado de manos con un hidroalcohol. Comenzaremos depositando el jabón en la palma de la mano, frotaremos las palmas de las manos entre sí, frotaremos también la palma de una mano contra el dorso de la otra entrelazando los dedos de esta manera, entrelazaremos los dedos de las palmas de las manos entre sí y frotaremos los dorsos de los dedos de una mano con la palma de la otra, agarrándonos los dedos de esta manera. Cogeremos el dedo pulgar con la mano y lo frotaremos con movimientos de rotación. Y haremos lo mismo con la otra mano. Acabaremos frotándonos la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra, haciendo movimientos de rotación. No nos olvidemos de enjuagar las muñecas. Ahora nuestras manos son seguras.